Buenos días Francis, buenos días Carolina, buenos días a todos los amigos televidentes que siguen con nosotros en contacto con el número uno de las mañanas, de mañana miren y en estos momentos nos encontramos en el despacho de la Gobernación Provincial Duarte y vamos a conversar justamente con nuestro Gobernador Provincial, el señor Juan Antigua Javier Juanito, bienvenido a de mañana, estamos en vivo en estos momentos un gran privilegio para nosotros estar en este gran programa tan visto y oído en todos los litorales de nuestro país y principalmente en el nordeste. Eh, un privilegio también saber que ahí está Carolina, una niña muy con muchas condiciones y, y Francis desde luego. Eh, nada, estamos aquí en nuestra oficina como siempre trabajando dispuesto a seguir eh, buscándole cosas positivas eh, a San Francisco de Macorís en este caso eh, creo que en cualquier momento se puede iniciar los trabajos de los puentes, tanto de Ogamba como de como Vijao ya que quizás haya pasado la tormenta porque realmente eh, no dejan trabajar a nadie eh, estos grupos eh, insensatos que como no producen la mayoría de ellos no producen nada pues para eh, no importa que también el pueblo se, se se mantenga en una situación difícil como que como aquellos lo someten hemos visto en un, en, en un éxito de, de entre comillas de la de, del paro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 Eh, que se han pronunciado en contra de esa delincuencia y, y también que sepan esos ciudadanos que se han pronunciado en contra de esa delincuencia que ellos montan periódicamente de que esas acusaciones que le hacen a gente honorable aquí en San Francisco de Macorís, ellos deben de revisarse primero porque aquí hay gente con mucha calidad eh, que están eh, que no quisieron o no querían apoyar ese paro sin embargo las respuestas son las acusaciones y la y la eh, acusaciones en sí hablamos en específico verdad de lo pronunciado contra Eufemio Vargas bueno contra Eufemio que es un ciudadano eh, honorable, excelente hombre de trabajo que todo el mundo lo conoce ...toda una vida trabajando... ...para que venga un cualquiera... ...por ahí que no sabe hacer nada... ...a desacreditarlo... ...o a tratar de desacreditarlo... ...porque... si ...te parece acreditar una gente... ...tiene que tener también mucha base... Y, ...y realmente ahí eso... ...nosotros entendemos que no hay base para... ...entonces a eufemio no todo el mundo lo puede desacreditar... ...a eufemio nosotros... ...tenemos que seguir valorándolo... ...como siempre... ...como un hombre de bien, un hombre de trabajo un hombre que está pendiente a, a San Francisco de Macorís entonces, pienso yo que los sectores productivos de San Francisco de Macorís y, y la provincia deberían de mirar eso ¿Cómo que le pagan a la gente buena esos supuestos revolucionarios populares, o populares o lo que sea eh, no es bueno que San Francisco de Macorís siga ese derrotero si es verdad que queremos un pueblo progresista y, y que se siga desarrollando, tienen que revisarse todo el mundo, tenemos que revisarnos. No solamente el que llama a esos paros para, para nutrirse ahí de algunos ingresos que ellos reciben, a través de los asaltos, los, los, los, los atracos y la cosa y, y, y también... También es eh, bueno que el comercio y el ciudadano se revise. A propósito, a propósito gobernador, usted mencionaba hace un momentito, ¿verdad?, de respetar a algunos empresarios, algunas personas que se oponen o se oponían a este llamado a huelga. Ayer en su cierre. Eh, o en la rueda de prensa que ofreció la coordinación, ellos decían que justamente una parte del sector comercio empresarial, conjuntamente con las autoridades municipales, en combinación con el FALPO, el FALPO formaba la segunda, la quinta columna para impedir y que a pesar de que ustedes se oponían el paro fue un éxito y lo catalogaron en un 100% de aceptación. ¿Qué puede decirnos sobre esas? Como yo, yo estaba diciendo, hay que preguntarle a los que sufrieron los atracos si fue un éxito que ellos atracaran, y si también a los familiares que murieron, que a ver si fue un éxito que su familia hoy no cuentan con ellos, y así sucesivamente. Eh, eh, la verdad es que, que, que, que nosotros aquí en San Francisco de Macorís tenemos que poner las cosas en su justo lugar. De momento hay que traer la raya de Pizarro aquí. Muy bien, sí, tengo, tengo. Sí, sí, adelante Francis, adelante, estamos en vivo. de parte nuestra de aquí desde mañana eh, una pregunta a raíz de todo esto hay cosas que o hay temas que son verdaderamente pedidos firmes y que la gobernación recientemente hiciera la visita a lo que es el puente de Ugamba con el señor de la BISOE. tiene usted y nosotros aquí hemos dicho que usted ha sido un gran gestor sobre todo para la procura de la solución de esa situación y que aspirábamos a que usted no quedara mal y que ellos cumplieran. Usted tiene la certeza del cumplimiento porque no hemos visto ningún movimiento en el área de prometida del puente de Ugamba y Bijao. Queríamos saber su posición y si Muy bien, ciertamente va a ser realizada. Muy bien, Francis Cuestiona, gobernador, que a raíz, verdad, de una de las principales peticiones del movimiento social en San Francisco es la construcción del puente sobre Ugamba, en el puente del sector Ugamba, y la visita de Pagán a San Francisco de Macorís, que si definitivamente usted tiene como certeza eh, de que en los próximos días estos trabajos podrían iniciar, debido, dice Francis, de que todavía no se ve ningún tipo de movimiento ni que han iniciado esos trabajos. Mira, de, desgraciadamente yo diría los trabajos se van a iniciar y digo desgraciadamente porque eh, no es verdad que esos trabajos se van a iniciar por, por, por presión de nadie esos trabajos se van a hacer y en cualquier momento arranca de, hoy oh, deberían estar ya bajando los equipos si es que no han bajado porque con ese desorden van a trabajar y eso es lo que ellos están fomentando y, y, y, y, y yo pienso que que, que aquí se está mandando un mal mensaje y, y, y también pienso que algunos medios son responsables de, de, de que también eh, eh, las cosas aquí se, se, se, se, se multipliquen. porque qué hay que darle cabida a unos sectores que no aportan nada aquí en San Francisco de Macorís? Eh, ahora resulta que si el puente se, se, se comienza a trabajar hoy o mañana resulta que por la presión de, de, de esos grupos. Y la verdad es que ahí no hay calidad, ahí no hay calidad para que, eh, eh, eh, eh, que el gobierno, el Estado, eh, eh, ceda a, a ese tipo de presión. Ahí no hay calidad en, en esos grupos, no hay calidad. Yo digo responsablemente que no hay calidad. Hay otros grupos aquí en San Francisco de Macorís que nosotros sí tenemos su respeto porque son gente más, más sensata, más comedida. ...y que... ...inclusive son más sinceros... ...pero realmente nosotros lo que estamos aquí envueltos es... En, en, ...en una situación de, de... que San Francisco de no puede seguir en eso... Eh, ...y otra trabajos se van a iniciar... ...pero... ...no es por la presión de nadie... ...son cosas que están ahí... ...ajolás ellos sigan seis meses más con su huelga... Y ...entonces iniciamos el puente con ellos... ...o, o los puentes con ellos terminen su cosas... Y aquí no solamente los puentes, que yo me están hablando de los puentes. Aquí tenemos, ahora mismo tenemos nosotros aquí, eh, Mire, aquí está todo, miren, todas las calles de San Francisco de Macorís. Están aquí para comenzar. ¿Cuándo iniciará el plan de asfaltado, gol Es posible que ya la semana que viene, el 1 de martes, eh, convoquemos a, a, la, a los sectores eh, interesados en esto, para que nos acompañe un gran acto que vamos a hacer en San Francisco de Macorís de inicio. Entonces aquí se está trabajando. Mientras ellos andan de vago por, por, por las esquinas, nosotros estamos trabajando. Bueno. Ahí están las declaraciones del gobernador Francis, Carolina. Otro cuestionamiento, ya ustedes escucharon, Francis, ante tu pregunta. El gobernador decía que en cualquier momento podrían iniciar los trabajos para la construcción del puente en Ugamba, pero que no es ni será por presión de esos grupos populares. El, el gobernador también... Sí, Carolina, te escucho. Adelante. Sí, sí eh, Vladimir, me gustaría preguntar... ¿Cuál sí, es la te posición escucho. que de alguna manera ya asume y que nos dijo el gobernador eh, en la entrevista que le estamos haciendo en vivo? Pero en estos días vimos una declaración de que él decía de que en San Francisco de Macorís lo que necesitábamos era un hospital psiquiátrico para estas personas. Sabemos que es un derecho legítimo, eh, establecido constitucionalmente en las protestas de, pacíficas de los ciudadanos. Eh, él entiende que no se deberían de hacer las huelgas eh, ¿O que simplemente bien. Eh, estamos bien muy en bien. San Francisco de Macorís? ¿Cuál es la posición eh, directa eh, o precisa de, del gobernador? Muy bien, muy bien. Cuestiona Carolina, gobernador, que días atrás, eh, en otras declaraciones que usted daba, usted decía que prácticamente aquí se necesita más un hospital psiquiátrico eh, para justamente esos organizadores, y cuestiona ella que si usted entiende, eh, amparado verdad, que las protestas están eh, reglamentadas, bueno, mejor dicho parada por la constitución de la república y todo eso eh, que entiende usted que estas protestas eh, son justas eh, o tienen sentido, sí o no Mira, nosotros no negamos justicia de la protesta o no negamos justicia de las cosas que faltan, nosotros somos abanderados ...de seguir trabajando y haciendo diligencia para que San Francisco de Macorís se sigan haciendo sus obras... ...que son importantes todas... ...lo que nosotros hemos cuestionado siempre es ese método absurdo y desproporcionado que se usa aquí en San Francisco de Macorís... ...¿dónde era la huelga en el día de ayer? ...en la 14 provincia de Cibao supuestamente pero solamente nosotros trabajamos en San Francisco de Macorís y, y, y en Navarrete entonces se ve que tenemos nosotros tenemos que, que revisarnos, nosotros sabemos que es un derecho, lo que, no, lo que no hay derecho a quitarle la vida a nadie lo que no hay derecho es coger ensuciar y en todas las calles de San Francisco de Macorís. Lo que no hay derecho es atracar eh, a, a la gente y asaltarlo en su negocio. Eh, eso no es eso no es derecho a eso. No hay ningún derecho para eso. Y ellos no escastiman es que esfuerzo para que eso se produzca eh, cuantas veces sea necesario que ellos convocan a paro. Eso eh, eh,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 Todos ellos y todo el mundo nos estamos poniendo locos en San Francisco de Macorís y así los pueblos no progresan. Bueno, ya ustedes escucharon, señor, el gobernador Juan Antigua Javier. Eh, así se expresa el gobernador, esa es su forma de hacerlo. Eh, finalmente, muchachos, ¿algo más que cuestionar o estamos satisfechos? Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muriendo. Muchísimas gracias, la, señor gobernador, después, por haber estado con nosotros en gobernador. estos momentos de mañana. Ya ustedes escucharon al gobernador Juan Antigua Javier ante todos los cuestionamientos y su posición sobre la huelga en San Francisco de Macorís. Es todo por el momento. Desde la gobernación provincial Duarte, en cámara, Ramón Hernández Erwili y para de mañana, Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir.